Estimados estudiantes, felicidades por su desempeño en la tercera sesión. Si ya completaron todas las actividades, deben tener esta enfismia Si aún no la tienen, es porque les falta alguna actividad. Revisen por favor el avance de actividades del lado derecho del curso para ver cuál es la que les hace falta. Durante esta semana han participado en promedio ocho alumnos. Fueron ocho quienes enviaron su texto argumentativo que corresponde a la autobiografía. Los felicito. Si aún les falta, todavía pueden hacerlo. Se les otorga una insignia a quienes envían en primer lugar su texto argumentativo de la tercera sesión. En esta ocasión la obtuvieron Bricio e Israel. ¡Felicitaciones por su esfuerzo! La insignia del mejor texto argumentativo de la tercera semana se otorgó a María Elena. ¡Muchas felicidades! Ocho estudiantes enviaron la corrección del texto documentativo de la semana 2. María Elena, y y Vicio fueron quienes lo enviaron primero. Muy bien. Recuerden que el viernes es el último día para enviar texto documentativo de la semana 4. Este domingo es el último día del curso. Aprovechen para realizar las actividades que tengan pendientes. Ayúdenos a mejorar nuestros cursos entrando a la encuesta de evaluación. Les invito a realizar las actividades de la cuarta sesión. Estamos a punto de terminar el curso. Ánimo y mucho éxito en la semana 4.